Y pues bueno, así como tenemos a Edgar, tenemos a otros hermosos niños con sus sueños. Cuéntanos Michael, ¿quiénes son? Quiero presentarles a, a Tomás, Tomás a Tortúa. Eh, es uno de los niños que nos acompaña en, en, en varios procesos, de hecho es un niño que tiene mentoría personalizada. Eh, él está en, en. Inicialmente nos va a hablar sobre sobre trading. Eh, Tomasín, ¿por qué no le cuentas a la gente esta semana qué decisiones de compra tuviste en la Bolsa Valores de Nueva York? Listo, hola, hola, soy Tomás Terzoa Pérez, tengo nueve años, soy de Colombia y soy el CEO Digar, es La persona que también en pantalla. Antes era un niño adicto a los videojuegos, pero Libertarios me ayudó a, y me enseñó que, a cumplir mis sueños y creer en mí. Pues hoy yo les quiero contar unos apuntes que hice sobre trading, que he estado con las herramientas y tengo curso, he estado en curso de trading. Y les quiero contar una nota que yo hice de trading eh, el BTC USD. Yo lo vendí a 46 mil dólares, 265, eh, porque rompió un suelo. Eh, lo vendí el 8 de septiembre y lo hice con todas las herramientas viste en clase y estoy muy feliz de utilizarlas. Lo que eh, Tomás nos acaba de hablar, digamos, es un poquito sofisticado lo que está diciendo es como el registro de, de las inversiones. Le decimos primero, Tomás, debes ubicar el activo eh, hay muchos bitcoin en este momento entonces él tiene que decir btc usd que es como la nomenclatura específica del btc comparado con el dólar eso es lo primero que debe hacer una persona que esté como llevando su registro decir cuál es el activo el precio de compra el concepto técnico él está hablando ahí de, de techos si ¿sí? o, o de pisos o de hombros y cabeza bueno hay 25 patrones de tendencia eso es lo que aprende tomás y los niños de trading el valor por el cual lo vendió y el concepto técnico por el cual lo vendió y sobre todo lo más importante cuáles son las emociones de, de, de en al momento de hacer la transacción porque porque el trading es emocional si sí, digamos mucha gente piensa que el trading es solamente comprar y es frío y no digamos que el trading es una didáctica para el reconocimiento emocional o sea para la competencia de inteligencia emocional intrapersonal entender tus emociones y saber cómo actuar con esas emociones con el estrés con el miedo con la rabia con la frustración con sus inseguridades entonces es una muy buena estrategia de desarrollo afectivo para entender las emociones y para entender la psicología de todas las personas que están comprando en ese momento entonces es lo que está presentándonos en este momento Tomás y pues es un vocabulario súper grande. La verdad, te entendí la mitad. Y entonces, gracias, Michael, por la traducción, porque entendí la mitad de lo que dijiste. Pero al final, con lo que yo me quedo es, obviamente, se nota que te encanta, eh, no sé si es una apuesta, si la palabra está correcta, una apuesta en bolsa, ¿cierto? Y mirar cómo sube y cómo gana, cómo baja, todo ese tipo de cosas que genera emocionalidades, obviamente. Pero mi pregunta es, ¿Y tú qué vas a hacer con eso? ¿Después qué haces? Listo. Metiste el dinero en la bolsa de Nueva York, empezaste a mirar el, el monitoreo de, de todo ese proceso y después qué. ¿Y por eh, qué inviertes? Yo invierto para poder eh, tener, para, invierto para así poder multiplicar mi capital y también me apalanco financieramente. ¿Y qué vas a hacer con esa plática? Con esa plata yo la, yo la voy a eh, hacer multiplicar, voy a comprar fracciones de Bitcoin, y con esa plata voy a comprar licencias eh, de Megapro. Óyeme, ¿y no has pensado en comprar juguetes, irte a pasear, irte a la playa con esa plática? Eh, después, pero en este momento estaría fabricando dinero Los juguetes ya no son para mí Porque los que, las personas que tienen pensamiento de abundancia Compran activos Los que tienen pensamiento de escasez Compran pasivos ¡Wow! ¿Me repites esa frase? Me quedo con esa frase para darle paso a nosotros, sus amigos Repítela, porfa. favor eh, Las personas que tienen pensamiento de abundancia Compran activos Los que tienen pensamiento de escasez Compran pasivos Uy, eso se aplica absolutamente a todos. No solamente a ti, sino a todos nosotros. Gracias, gracias por decirme eso, porque yo sí soy de las que pienso, cada vez que ahorro me voy a la playa, cada vez que ahorro me compro zapatos. Pero mira, uy, fabuloso, qué pensamiento tan hermoso. Mil gracias Tomás, te felicito. Y Michael, ¿a quién tenemos? Juan. Quiero presentarles a Juan, Juan es uno de nuestros chicos de, de, de programación en Python certificado por la Universidad de Michigan y Juan, cuéntale a la gente cómo ha sido tu proceso. Soy Juan David, tengo 11 años, eh, yo quise entrar a Libertarios porque yo quiero poder ganar el diploma de programación en la Universidad de Michigan. Yo antes de entrar en Libertarios yo había estudiado lenguajes de programación como HTML, CSS y Javascript. Pero ahora con libertarios se aprendió a programar Python Lo que me permite hacer proyectos como una estructura de mercado Aprendí a crear emojis Un proyecto que te permite poner una contraseña y te pide que la confirmes Y un proyecto que te, que según cómo eres te dice tu animal También he creado videojuegos como Snake y Space Invaders Y justo ahora estoy creando Pac-Man y Missile Command también he podido desarrollar chatbots y listas contables para empresas o personales. Python se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que se soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Ese es eso, Juan. Michael, me siento... no sé... Que, que estoy desperdiciando mi vida Increíble Estoy asombradísima No puedo creerlo, y el lenguaje que manejan Es increíble sí. Te entendí, esta vez sí te entendí A diferencia de Tomás, yo hoy Esta vez sí te entendí, porque eso sí lo manejo yo Entonces, pero increíble 11 años sí. Y para dónde vas, Juan ¿Qué vas a hacer con todo eso? Pues Otro de mis sueños es poder Entrar Puede ser programador de software y trabajar con Google. Ese ambiente de Google es un ambiente de hiper, hiperaula, ¿no es cierto? Es un ambiente de hiperespacios, ¿cierto? Es un ambiente donde cada quien eh, tiene su espacio de creatividad, aunque he escuchado, no lo sé, y ustedes me, me pueden desmentir o me pueden decir que estoy en lo cierto, y es un espacio creado físico, un edificio físico creado para ustedes, ¿cierto? Que les gusta el tema. ¿Cierto, Juan? ¿O estoy equivocada? Cierto, cierto. Ok. Pues fabuloso, Juan. Genial. Y, Michael, sigamos.